Alimentos Granero. De acuerdo, la próxima semana marcará un gran paso en nuestro estudio del capitalismo. A partir de lunes tendrán la oportunidad de experimentar la economía norteamericana de primera mano, con trabajos vespertinos durante toda una semana. ¡Presente! ¡Está bien! Los trabajos son... Sí, sí, Trinket en vestidos de colores. Hey. Tessa y Vanessa en locura musical. <ríe> Nicky y Dieter en el rincón ah. de la novela. ¿Puede comerse ese rincón? Pepe y Milo en café granja. <ríe> Déjame sacarte de este lugar. <ríe> ¿Dije café granja? <risa> Perdón, alimentos granero. Bienvenidos a alimentos granero. Los niños perdidos serán etiquetados y vendidos por peso. ¡Ahí estamos! ¡Arruinados! Ay. Ah, ah, señorita eso lo que bueno alimentos granero <risa> nosotros pensábamos en una tienda de videos sí o historietas un lugar de tatuajes o basta escuchen la verdad este asunto es bueno <risa> ninguno de ustedes es nada bueno oh. en materia de economía puede ser que el ambiente allá afuera esté completamente helado pepperan ponte una bufanda ¿Que yo no soy buena en economía? ¡Ja! ¡Se los voy a demostrar! Para el fin de semana seré un genio financiero. Estarán rogándome para que haga lo que los economistas hacen. Oye, ¿qué nos dan de comer hoy? ¡Ay, miren eso! Dicen que son débiles en economía. Uh -huh. A mí no me gusta pensar en esto como una debilidad, señor, sino como una oportunidad para crecer. Uh, imaginen, están trabajando aquí en alimentos granero. Cuando de repente su supervisor es golpeado por un satélite, piensen rápido, ¿cuál es su plan de acción? Bueno, haría una junta con mis compañeros y nos esforzaríamos para dirigir la tienda de un modo eficiente y organizado. Uh, Milo, uh, ¿girar el cartel ha cerrado? Bien, muchacho, listo. No hay modo de echarlo a perder así. Me agradas, bailo Eres brillante. Pregúnteme. Una semana y le probaré a la señorita Smith que se equivoca. Una semana y tendré una A en economía. Una sola semana puede ser muy larga. ¿Alguna vez supiste que eres mi gran héroe? Si leyeron el manual, no deben tener problemas. ¿Preguntas? En realidad, yo me preguntaba Muy si... Muy bien. Martes y jueves la mi auto, trapo suave y será ligera. ¡Jamás la defraudaré! Adiós a la dieta. Miren, todo es strudel. lo que hiciste! Uh. Elija su pepinillo. ¿Te despidió en tu primer día? Uh, no. ¿Y el sombrero? Ah, solo son para los empleados más bajos. Bob me ascendió a asistente de supervisor. Porque pienso rápido y tú no, lero, lero. ¡Oye! ¿Dónde está tu ascenso? ¡Ya viene! ¡Sé que sí! ¡Ve por él y dile a Bob que tú fuiste quien notó la caducidad! ¡Ah, uh ah! -uh. bob notará él solo cuánto me esfuerzo! ¡Oye! ¡Deja de hablar oh. con los pepinillos y ponte a trabajar! Ay. Negocios para principiantes Debido a la macroeconomía imperante, la globalización globaliza a todos Economía 101 Economía avanzada para genios ¡Pisos! ¡Cierra cuando termines! ¡Es una responsabilidad mayor! ¡Ay, qué sueño! ¡Peperán! Debiste estar en el rincón de la novela anoche. Loco, John, ¿no? Nos hizo el favor de leernos un nuevo libro infantil. No fue mi culpa. Lloró la pequeña conejita asiática. John lo decidió por sí solo. ¿Por qué no hablo con la señorita Snid para que te cambie por Dieter? Nunca está trabajando. ¡No ¿Eh? puedo hacerlo, Nikki. ¡Observa! ¡Le mostraré a todos que soy la mejor empleada que Alimentos Granero ha tenido! ¡Ah! Disculpe, señorita, pero no creo que el precio de este artículo... Al vender en volumen, evitamos el alto costo de etiquetación individual... ...y podemos concederle esos ahorros directamente a usted, que es nuestro cliente. El precio uh. de este artículo no está marcado. ¿Cuánto cuesta? Uh, revisión de precio en la sección 218. Tome el subterráneo. ¿Qué? ¿Qué? Mm. Esto es lo que yo llamo mostaza en movimiento. ¡Ay! ¡Ay, genial! Pero qué lástima que no hay patinetas. Buen trabajo con el incidente de la patineta. Detén la locura. Conserva al cliente. <ríe> y tú, niña Pepinillo. ¿Ah? ¡Limpia todo esto, Milo! ¿Vendrás al día de campo de la compañía? ¡Aún puedes renunciar! ¡Nunca! Solicitud rechazada. Tengo que admitir que tu modo frenético de trabajar impresiona incluso a mí. ¡Oye! ¡Servicio al cliente, sección 48! ¡Pearson! ¡Buen descuento! ¡No aplica para menores de 18! ¡Largo, joven! ¡Vuelve cuando tengas vello en el pecho! No creí que fuera posible, en verdad. ¡Murió de vergüenza! ¡Pearson! Encontré una mancha en mi auto. Me transfieren a las oficinas corporativas. ¿Sabes que tienen sodas gratis? Debo resistir hasta las cinco. Disculpe, señorita, pero exijo saber por qué esta solicitud fue rechazada. Oye, es cierto que dejaste que este niño consumiera gratis un choco nuez. No Wilson, ya fuiste a limpiar mi auto. Es lo que les pasa a todos. Jamás se comerán tantas aceitunas. Y si les trabajé más, ninguna persona puede decirme que no hice el mejor trabajo posible. Nadie va a decirme que no soy buena en esto de la economía. Muy Muy bien, bien, la ¡Despedida! <tose> <tose> <tose> La ley económica de la oferta y la demanda prueba que las personas siempre buscan el precio más bajo. ¿Pero a qué costo? Y así, las ruedas de los grandes negocios se encienden, pero este diente se rehúsa a cooperar con la fría y despiadada maquinaria. Oye, ¿y tu discurso? Ah, y aquí está. <risa> Economía. No es lo que conocen... Sino a quien conocen Gracias Nunca podré entender la economía Sé negativa Creo que ese es mi tipo de sangre Ah, positiva Estoy tan orgullosa de ti oh. No solo aprendiste una lección invaluable de la industria norteamericana Sino que te graduaste en economía en el camino Pero me despidieron Shh. Muchos nobles economistas han perdido su trabajo Pero conservan el orgullo 17 años antes. Cuatro, dos, siete para uno. Llevamos cuatro. Tejiendo de nuevo, Nid está despedida. Pepper Ann, te ocultaste a propósito de mí. De haber sabido que éramos unos... unos espíritus gemelos, yo... Pero no importa. Te enseñaré todo lo que sé. ¡Juntas le demostraremos al mundo que la economía es gloriosa! Bueno, se enfocan en el emocionante aspecto conocido como... pepper Se le llama el Producto Nacional Bruto. Ay.